Bueno, por el carácter urgente que tenía la, la movilización del día 5, ¿no? De mayo. Eh, 5 de mayo. Pues entonces tuvo que cambiar la fecha de, de la asamblea ¿eh? y hacerla con carácter de urgencia aquí. Joder, ¿por qué no ponéis ya el, el sonetone? <risa> <risa> A ver si, por favor, ponemos todas y todos un poquitín de oído. Bueno, perdón la broma, ¿eh? Bien. Es bueno, para... entonces, que de, eh, debido al carácter urgente, por eso había que cambiarlo, porque hoy es el último día donde para aprobar, eh, si hacemos la manifestación, o las manifestaciones, hoy es el último día, para mañana pedir, y el día 5 ya son los 10 días de antelación, y si no queremos tener problemas, pues hay que hacer las cosas dentro, dentro de un orden, hacerlas lo mejor posible. Entonces, eh, yo creo que mmm, la cuestión fundamental estaba, es decir, desde la coordinadora estatal llaman a hacer una movilización general el día 5 de mayo. No concretan, eso lo dejan a la, a la libre elección, y por otro lado, tampoco... Se concreta si es nacer en hacer un sitio, si es concentrarse en, un solo, en una sola localidad, si es hacerla en todas, etc. ¿no? Y entonces el, el otro día mmm, salió el tema en, en la asamblea de Santander, pues mientras hablando así un en poco, y entonces pues decimos: esto hay que hacerlo y decidir entre todos qué tipo de movilización hacemos, ¿no? qué tipo de movilización hacemos y por eso en el WhatsApp ha habido algunas ideas y cosas de estas pero bueno yo creo que es aquí donde hay que donde hay que hablarlo y, y decidirlo ¿eh? o sea había, hay, hay varias propuestas pero bueno ahora que el que quiera hacer las propuestas que las vaya haciendo explicando y, la, y, y, y razonando ¿eh? por mí nada más qué va a ser hacer algo o sea <tose> Claro. O sea, que ¿No está definido si se si van a convocar concentraciones o se van a convocar manifestaciones? No, no, no, no, no. Hemos, lo que en principio nos hemos quedado entre todos es que se, dijéramos hoy cómo lo hacíamos y si queremos seguir igual, seguimos igual, si queremos hacer manifestaciones, manifestaciones, pero que se decida aquí. Ya, ya, pero yo la pregunta es, ¿desde Madrid no viene una directriz para hacer... ¿Es la coordinadora estatal? ¿No viene a decir si, si hace una cosa o hacer otra? Habla concentración-manifestación. Ah, bueno, o en sea, distintas medidas. Sí, eso es. Entonces, lo que queda por... También, María. Entonces, lo que, lo que queda por, por determinar es si hacemos una cosa o hacemos otra, y, y al final, ¿dónde lo hacemos? Eso es. Exacto. Eh, Sergio. Bueno, yo un poco al hilo de esto, si han dejado Madrid que imagino que Madrid no va a decirte si tú haces una manifestación Si tengo que decirlo aquí yo optaría esta vez, ya que empezamos a tener un musculillo ¿no? pues intentar hacer una manifestación seamos mil, seamos quinientos, seamos tres mil ¿entiendes? Es decir, porque hacer concentraciones, al final si nos vamos a juntar allí los que nos juntemos, si decimos hacerlo en Santander ya que es un sábado, o que sea en cada, en cada localidad yo intentaría concentrarlo esta vez pero, y tiraría a soltar a hacer una manifestación no. Eh, una. Una, una manifestación en Santander, centralizado todo allí, si lo veis, o en Torre la Vega, pero bueno, yo no sé si el Borruso al final... El, el problema es el, el sí, acceso es de, el... de cada... Es por ejemplo, la gente, de nosotros En el un poquito de la gente de Castro para venir a Santander no lo tenemos fácil. Si no tenemos disponibilidad de propio, eh, no tenemos muy de comunicación muy fácil. Eh, claro, claro, no, pues, no, que sí que no lo voy a decir. Nada. Para venir a Santander está mucho más difícil. Y ahí en bueno, Castro podemos tener que 300, está, claro, si venir aquí. la concentración aquí. de Castro, ya. aquí no van a venir cinco. Va a venir la mitad, eso sí es verdad. Eh, vamos a ver, <coughs> no, vale, sí, no pasa nada, es normal que estas cosas pasen, pero si seguimos un orden... Es decir, quien quiera pedir sí, sí. la palabra, levanta la mano, yo tomo nota y seguimos en orden. para Nada más por una cuestión formal, no por. Eh, seco. ¿Cómo te llamas tú? Seco. Vale, vale, ya va el segundo. Segundo. Bueno, es que te he puesto seco. Victoriano. ¿Eh? Victoriano. ¿Y tú? Jesús. Jesús. Vale, eh, segundo. Pero sí que a mí hay una cosa que yo entiendo lo que dicen los de Castro, pero en este movimiento y en cualquier movimiento la gente se puede organizar. Y si no hay transporte público para venir, pues se puede venir, pero organizadamente en coches, llenar los coches al lo máximo posible, digo, para facilitar, porque es importante que se venga a Santander, porque Santander es donde está saliendo más desastrosa, digo yo, el, el tema de las movilizaciones planteadas desde la plataforma, desde nuestro movimiento. Entonces, yo creo que es importante que salga en Santander y que hagamos todos un esfuerzo para visibles en un sitio donde no nos hemos hecho visibles así para decir hasta ahora, porque no ha sido posible. Entonces, ahora yo desconozco yo no tengo criterio ni eso para decir, ¿tenemos capacidad de movilizar o vamos a fracasar en ese intento? Digo, el intento de Santander de una no organización decente. Yo ahí no, no quiero valorar porque no tengo capacidad para ello, pero yo creo que deberíamos que intentarlo y hacerlo. ...en Santander, yo organizar... ...porremos más, mejor... ...vale, eh, María... Eh, ...yo estaba con... ...lo mío la misma idea que, se, que Sergio... ...yo creo que de, eh, la concentración debe ser en Santander... Eh, ...intentar sumar el mayor número posible de gente y eh, territorios que igual lo tengan difícil a la hora de, de poderse mover pues la posibilidad que comentaba él de que se junten en más coches o posibilidad de que haya gente que les pueda que les pueda ir a, a buscar pero realmente eh, Santander está bastante bajo y a mí me parece que es eh, una manera de impulsarlo el hecho de salir en manifestación independientemente del número yo por ejemplo eh, o Sergio, muchos aquí hemos estado en manifestaciones que vamos 400 o igual menos pero no hay que tener miedo a salir, o sea, esto es una lucha que no es de, no es para ahora, es para ahora, pero para mañana es una lucha larga. ¿Eh, Luis, sí, <risa> aunque es bien cierto lo que acaba de decir Gonzalo, que la estatal deja las que dice, lo que hacen, también es cierto que han aconsejado que esta vez es mucho más importante que haya una masificación de gente. Que, no, que es más importante en este momento una gran movilización única en la capital de provincia que no en distintas partes de la provincia porque se piensa que en este momento va a hacer más presión eso o sea, está, está diciendo sin decir que se haga ¿eh? está recomendando que sería conveniente que se hiciesen manifestaciones en las capitales de provincia lo cual no quiere decir ni mucho menos de que si en alguna parte, en alguna ayuntamiento que le coge alejado de la, de la capital de provincia, pues decidan hacer concentración o sea, pero yo desde luego me inclino por mantenerle una manifestación en la capital. Vale, eh, Vitoriano. Sí, en la misma línea, yo creo que Músculo vamos generando, vamos a ver, eh, a mí me sorprende agradablemente ver un poco las fotos de las concentraciones, se puede decir, con, con ...a grosso modo que nos estamos moviendo con mil personas... ...es porque acabamos de empezar... ...eso ya es una cifra importante... ...y habrá dificultades para ¿Cómo se llama el chico Calvo? bueno, va a ser usado... ...a naranja... ...pues yo creo que dan más facilidades... ...pues eso es que me me me me me una en ...una movilización radio... ...aspirando a una movilización grande... ...que podría ser en Torla Vega... ...es un centro importante... ...y distante... ...yo pienso que Torla Vega... un papel... Pero también comprendo que en Santander el desarrollo de, de la coordinadora pues, es escaso todavía y es importante dar sensación en, en Santander capital de fuerza y en esta ocasión yo me manifestaría por ir a Santander pero alternando después cuando hay otra movilización yo iría a Torrelavera pero aquí, esto por, por, por esto, exige un trabajo grande, porque hay una cosa que si no puede decaer, es decir, los lunes empezamos a salir ahí en 10 sitios consolidados ya más o menos. Y a mí me agrada verlo de cabezón, porque yo no quería que iba a salir así, pues si lo ponían a 200 personas, hoy eran contadas 100 o 12 personas, que es importante porque hay que el del, del entorno, pero ya la gente se empieza a preguntar, está muy bien esto, pero sería bueno juntarnos. La gente, lógicamente, tendremos a que la unidad se potencie, y vaya adelante. Yo creo que en ese sentido yo haría un esfuerzo y me sumo a la propuesta que ya he de manifestación en Santander, convocada, trabajándola en los sitios y facilitando que la gente vaya. Digamos que hacer labor de cartelería, etcétera, etcétera, de boca a, or de boca a oreja, que es una labor fundamental también, y utilizar los medios, en la medida que los, que los medios sean afines. Porque claro, cuando ven los medios, cómo tratan a comisiones y a UGT, que el otro día ponen en la prensa que había, que había sobre 7 o 8.000 personas y no había 3.500, eso lo puedo justificar y cualquiera que estuvo allí, pues claro. Vale. Cuidado. Nosotros estamos en condiciones, yo creo que, de llevar esa cantidad o más y si, si hacemos una razón y manifestarme en esa dirección. Sí, yo, yo no es porque sea en Zorlavega, pero yo creo que Zorlavega sería para ser el, la primera, un sitio donde eh, cogería más a mano a toda la gente y se, y se uniría más gente a esa manifestación que le daría más, más protagonismo y luego a continuación se podría hacer en Santander. Yo creo que en Torlavega se, sería un sitio para, para echar a andar la primera manifestación Sería un sitio donde se podría conseguir una manifestación muy curiosa y que se le daría visibilidad de cara a Santander y a otros sitios para otras próximas que se podrían hacer. Mariano. Sí, yo solamente comentar: soy de Castro. Acaso le cuesta muchísimo moverse, muchísimo, ¿eh? estamos alucinados con el grupo que se ha conseguido, hoy habría 80, 90 personas más o menos, ¿no? el día que se hizo la genial estuvo lleno, entonces claro, nosotros hemos comentado yo estoy de acuerdo en que habría que hacerlo en Santander, o sea, en Santander en un punto todos juntos, creo que es ideal en el momento, lo que pasa es que a nosotros sí nos da miedo a ver cómo nos... Re... es el tema, que es lo que estáis diciendo, que hay que intentarlo, claro que sí, yo soy de ese tipo, entonces podríamos hacer una cosa, estamos de acuerdo en hacerlo en Santander, se puede intentar hablar con la gente intentar conseguir algún autobús, a ver cómo podemos organizarlo. Yo estaría encantada porque creo que lo ideal es que nos unamos todos, es que a mí me parece lo ideal, que estamos de acuerdo, únicamente que eso nos da miedo, ese tema de que nos fallen, porque la verdad que ha costado arrancar, ¿eh? empezamos muy poquitos, muy pocos, a base de mucha propaganda, de, pues, de hacer eh, propaganda, dar en mano en la, en la calle, en la zona antigua, en la rúa, así hemos conseguido movilizar algo. Y yo creo que un grupo de 80 casi tenemos fijos, 70 y tantos, ya van seguros, fijos. Sí, y la gente hoy en concreto, hoy hemos hablado y ha colaborado un montón, que es lo que queríamos, conseguir un grupo y se empieza empieza a colaborar el tema. O sea, la gente, eso sí, que queremos hacerlo en Santander seguro, lo vamos a intentar. A ver cómo sale, nosotros lo vamos a intentar. Lo hablaremos y intentaremos a ver cómo hacemos. ¿Cómo no me acuerdo. Carmen. Nosotros, que tenemos por norma, después de cada concentración, nos juntamos, un grupito de gente, todos los que quieren en realidad, pero bueno, <ríe> somos pocos. Entonces hemos, hemos discutido precisamente esto, ¿no? Entonces, había las dos posiciones. Quien consideraba que, que era mejor hacerlo en Laredo, porque en Laredo tienes capacidad, la capacidad de aglutinar gente, y que el traslado a Santander, pues, será más complicado. Incluso, aunque consiguiéramos poner uno o dos autobuses en el caso, si te puedes juntar a personas en, en Laredo, eh, bueno, igual conseguimos un autobús, son 60, dos autobuses son 120. Aunque conseguiríamos el primero, pero no íbamos a poder desplazar el, el volumen de gente que se reúne en, el mismo, en, en la misma, misma localidad. Pero sí que se valoraba la, el interés ¿no? de, de, de aglutinar toda esa fuerza en una única movilización para que fuera más visible, para que ya no vayamos contando que, es que tenemos 10 plataformas por ahí y una coordinadora, sino que, que realmente ese músculo no se vea, ¿no? que, que se note que, estaba, que estamos ahí uh, hemos, y al final hemos creado el de nuestra reunión, que previo a la próxima concentración, en vez de reunirnos después de la concentración, vamos a reunir antes de la concentración para determinar en base un poco a lo que mayoritariamente aquí se, se determine, si un tipo u otro de, de, de acción para poderlo sí, para plantear transmitir. en la próxima concentración, porque es a una semana vista. ¿eh? El 30 es lunes, el 5 es el sábado siguiente. Entonces... Bueno, pues estamos en este momento estamos en la indecisión, pero sí tenemos claro que no es fácil movilizar a la gente. Hombre, incluso hemos comentado, por aquí está el compañero de, de Colindres, de Colindres dice, bueno, pues podríamos plantearnos a lo mejor que salga en un autobús de, de, de Castro, que para en Laredo, luego en Colindres, y a ver si conseguimos juntar, eh, juntar bueno, tres Bueno, es, es otra opción. posibilidad. Pero claro, luego está el tema, el tema, de, de, el tema de, de, de pagarlo, de a cinco euros por, por persona que va para ir y volver, se, se resuelve pero también somos conscientes de que va a haber gente que esos cinco euros le pueden resultar rabosos y no van a querer ir y claro de, de dónde vas a sacar el día, pues como a, a poquina cada uno su viaje pues no se puede hacer, ¿no? entonces bueno, estamos ahí en la indecisión, o sea, no, ni siquiera traigo una posición tajante depende de lo que aquí mayoritariamente se determine ¿eh? o sea, valoramos las dos cosas, la posibilidad ¿O no, no? no, yo estaba, bueno, yo mmm, decía por ejemplo a Luis que sí, lo que dice está, la estatal es correcto, pero mmm, deberemos de decidirlo aquí, porque nos da el margen de poder hacer concentración o concentración, y, es y yo soy partidario de, de juntarlo todo en una, los pues, que podamos, siempre seremos más que, que espacios en dos o tres, en concentraciones, hacer una con todas las mmm, plataformas que tenemos en Santander, que es donde menos está ahora organizado, y donde más vistas se puede dar. Y los medios de los atubos, es, pues, igual entre todos, yo os puedo echar la mano, a lo mejor podemos conseguir algún atubos, de los de Arsa, a mirar a ver, yo tengo alguna capacidad de poder mirarlos también, y, y a ver sí, sí, si podemos bueno, conseguir, conseguir algo de eso. Algunos de nosotros también tenías, Y también juntarlo, verdad, procurar juntarlo como, como máximo, como máximo, entonces son en Santander, pero si puede ser una mejor. Pero eso es lo que hemos decir aquí. ¿no? Sí, sí. Eh... Luis. Luis. Yo estoy de acuerdo con Sergio, que tiene que ser, pero nosotros en Torrelavera necesitamos consolidarnos. Que esta, que esta coordinadora en Torrelavera llega Y yo, yo estoy dispuesto a que nos, que nos manifestemos en todas localidades, que haya una rotación. Claro. porque eso Y que estamos vendiendo bonos. Nos sacrificamos porque hay que meter el resto. Y si hay alguna gente que hay que, en que no sea subvencionarla, en que no sea pagarle todo el billete, ayudar un poco, entre todos, a hacer una familia, a ser un, una piña. Y esto saldrá para adelante, pero que hay que echar el que y hacer. Muy bien. Sergio. Yo, to, yo no voy a. Me tengo la celanidad. ¿Tú, tú ya te tengo. Bueno, digo que me daría igual, ¿vale? No tengo ningún problema. Creo que siempre se centraliza todo en Santander, ya sabemos aquí que todo parece que tiene que ser Santander. Pero yo también un, po, un poco quiero apuntalar que hoy Santander es, para ser lo que es, es lo, lo que más pobre está. Como, como asamblea, ¿no? Y como gente que está saliendo, ¿no? No con eso digo que tenemos que hacerla allí, ¿eh? Pero bueno, yo tiraría a hacerla allí para fortalecer un poco más aquel tema. Sí, yo creo que tenemos de aquí a 10 días, bueno, tenemos más días, pero tenemos mucha capacidad porque hay que aprovechar el 1 de mayo. Pues eso digo lo de la manifestación. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo de reparto de folletitos, tanto La Mani de Santander, aunque no le gusta a mucha gente, pero habrá que ir allí digo, a entregar por lo menos los folletos, porque ahí se va a juntar mucha gente el 1 de mayo. Se junten dos o tres personas, igual que Torla Vega, igual que va a haber también manifestación, creo que en Reynosa también la hay, pues aprovechar los 1 de mayo para lo que aquí decidamos que por lo menos la gente lo visibilice. Porque claro, el 1 de mayo será cuatro días antes de, la, de lo que aquí se, aquí se plantee. ¿no? Creo que es importante dar visibilidad a la coordinadora y con, y con músculo. Yo creo que vamos a sacar más de 3.000 o 4.000 personas. Ahora hay que trabajarlo. Una manifestación como la nuestra, no somos los sindicatos grandes que los medios nos hacen la propaganda. Tenemos que trabajarlo. Yo creo que están saliendo bien las asambleas en muchos sitios que nos estamos quedando un poco asustados porque ha habido un reparto de folletos previamente en la calle para anunciar esa en asamblea. Entonces, donde se ha hecho, como aquí en Maliaño, o que me está diciendo en Castro, o en otros lados, está apareciendo gente, porque la gente a través del folletito pues está enterando. Eso es lo que tenemos que hacer de cara que yo tiraría por la manifestación del, del 5 de mayo. Más que una concentración. Vale, eh, vale. No sé. Vea, vea, vea. Vea. A ver, yo... Quiero comentar, y estoy de acuerdo con todo, porque cada uno su y de vez en cuando hay que hacerlo también en los diferentes poblaciones. Pero os voy a poner un ejemplo y comparando, las comparaciones son odiosas. Bilbao, esa masificación de pensionistas No todos son de Bilbao, vienen también de las zonas para hacer fuerza. Eso no quiere decir los deportes les cueste Y otra cosa, el autobús, al yo que voy a ver a Bilbao, voy en autobús, tiene mucho horario. Y para en Castro y en Laredo. y no sé si para los pensionistas son 12 euros y de vuelta. O sea, te quiero decir con esto que eso sería también una opción sin liarnos con autobuses, ni con... que los autobuses son más caros. O sea, si tú alquilas un autobús, pues cuando se pues no ha sido la cuarta, no Yo creo que esa sería una o sea, opción. Ir en el autobús de Alsa pero regresar? la tarde respuesta. noche? ¿Las 9 de las 10? Otra vez. Lo, que tiene bueno, para horas. Para que claro, lo Tiene bastante hora la, la, la, la, la, la manifestación, claro. lógicamente. Claro, y luego eso, claro, lo Yo... que dice el compañero, si hay que unirse y hay gente que no puede, pues de vez en cuando cuando haya una se hace. O sea, cuando no se les va a pagar todos los viajes, pero igual viajes de estos son tres al año, o dos. Sí. O sea, se puede decir que no se puede haber un euro cada uno, vamos a pagar ahí y se hace, tienes razón. Eso se llama solidaridad, o sea, sí. estoy sí. de acuerdo contigo. Sí. José. Es lo que ha dicho Sergio, que hay que dar publicidad al tema, se haga donde se haga, y facilidad. Incluso igual hay que dar, hablando del tema de los autobuses, igual hay que dar los horarios de los autobuses de en este caso. ¿No? Por ejemplo, que quiera el autobús, al margen de que se ponga algún autobús a recoger gente, lo que estamos comentando, de casa, la red o los clientes, también igual hay que dar los acción de los autobuses de como hemos comentado lo de Bilbao eh, yo estuve en la manifestación del 17 de, de marzo en Bilbao y era alucinante sí. era eh, la gente de todas las partes el, el, el tren de Aorduña, por Aorduña no podía cerrar las puertas a la hora de irse a la gente de vuelta ya no podía cerrar las puertas de cómo estaba saturado Le el que íbamos nosotros hasta, hasta Musquit exactamente igual, totalmente eh, el, el, no había ni aparcamiento para poder dejar el coche o sea, la gente sí, sí. se movió de los distintos pueblos eh, y, y, y, y se conectaron todos en Bilbao y fue realmente alucinante entonces, podríamos nosotros intentar hacer algo... Hombre, no, no castigar, iba a ser igual, porque tampoco somos el número de habitantes que tienen ellos, pero intentar pues, concentrarnos en un sitio y facilitar a la gente la, la, la opción de poder hacerlo. Y como decís, las, lo que es plantear los horarios de los distintos autobuses, pues para que la gente podamos a, a acercarse. Eh, vale. Gonzalo. Bueno, a mí, en principio... Mmm, me gusta más la, la opción de, de Santander, pero le pondría una serie de condiciones. Es decir, Santander es donde más masa crítica tenemos para hacer una buena manifestación. Es decir, en una ciudad que tiene 250.000 habitantes o 260.000. Eso exige que hay, tenga que haber un compromiso de propaganda muy importante. Muy importante, porque si no, para para, para quedarnos como estamos, eh, yo preferiría ir a Torre la Vega... Que, que sé positivamente que la propaganda se va a hacer, que va a llegar, etcétera y que vamos a tener una manifestación de 1.500 o 2.000 personas. Es decir, yo estoy de acuerdo con Hacemos Santander si hay un compromiso de hacer un reparto organizado organizado de la propaganda, de la cartelería, de todo. Si no, no estoy de acuerdo. ...así de claro... ...es decir, porque eh, para quedarnos como estamos... ...es decir, hay que sacar a la gente de Santander... ...y para sacar a la gente de Santander... ...que es la única forma que tenemos de que una manifestación sea grande... ...hay que hacerlo muy bien... ...es decir, y nosotros no contamos... ...ni con 16.000 euros en, en, en, para radios... ...ni cosas de esta, ...ni tenemos páginas enteras en los periódicos... ...nos ponen una reseña, pero nada más que una reseña... ¿eh? ...entonces, ese, ese sería para mí el, el, el, la, la clave... ¿Compromiso de todo el mundo para hacer una buena campaña de propaganda en Santander? O sea, después de, del 1 de mayo, cuatro de días o tres días dedicados a ir por los barrios, por no sé dónde, no sé qué tal, ¿mucha gente a, a repartir propaganda? Sí, si no, yo no estaría de acuerdo. Mañana. Ah, al, al hilo de lo que está diciendo, os digo ya, yo tengo bastante experiencia en el tema de la propaganda, porque estuve metida en estos desahucios mucho tiempo, entonces yo pienso, yo empecé con 10 carteles en Castro es solamente contaros esa experiencia con diez. pero es que la última vez hemos repartido 500 folletos pequeñitos que eso fue lo como, y la gente con un agrado increíble, o sea, lo aceptaban de maravilla entonces tengo que decir que yo le digo la razón que hay que hacer muchísima propaganda estar eh, organizado, la gente necesita, es triste, lo saben, pero hay que moverla hay que dárselo así metido en la boca es la única solución para sacarlos entonces yo creo que la propaganda es importantísima nosotros hemos colocado hace poquito 30 o 40 carteles otra vez. O sea, de continuo colocamos. Y pienso que es lo que va a mover La gente lo sabe, pero es así. Solamente contaros. ¿Cuál es su nombre? Ajelíos. Ajelíos. Eh... Carmen. ¿querías decir algo? Paso, paso, paso. paso. Siguiente... Es que tenemos que llevarse. Luis. No, no, no. Luis. Sí, en primer lugar, ahora para 5 yo creo que, como lo he dicho antes, que lo correcto, más correcto, lo más adecuado es hacerlas en Santander, la manifestación. Lo cual no quiere decir que en un futuro tiene que ser rotatorias. tiene que ser una vez en la Vega, otra vez en Castro, otra vez en Galileo. ¿por qué no? Allí también se puede mostrar el músculo, pero ahora lo interesante es mostrar el músculo en la capital. Lo primero porque es donde más habitantes hay y donde más, se va, se va, donde más visibilidad vamos a tener. Aunque seamos las mismas personas, en una ciudad de 30.000 habitantes, en una ciudad de 270.000, lógicamente somos más visibles en la segunda ciudad. Eso por un lado. Luego estoy totalmente de acuerdo con Gonzalo. Gonzalo, sabes que, que Santander, entre la gente estamos, estamos echando a andar, pero hay gente que venimos de un montón de, de movidas y no se nos caen los anillos a las horas de repartir, de poner carteles y tal y cual, pero ahorita lo que yo, personalmente, me ofrezco de que va a haber, se van a repartir esos proyectos, se van a pegar esos carteles, tal cual. Pero no deberíamos de quedarnos solamente con la gente que estamos en Santander. Cada uno de nosotros tenemos Facebook y tenemos Twitter y tenemos ahí esto, donde deberíamos volcarnos todos. Da igual de donde seamos. ¿eh? La concentración esta va a ser el día 5 y poner un día y otro día y otro día y machacar y machacar. Lógicamente que somos la gente de Santander los que teníamos que comprometernos más para dar en mano, para pegar la cartelería y para todo eso, lógicamente no me van a venir de caso a, a pegar la cartelería en el Santander. ¿Entendéis por dónde voy, no? Sí, perfectamente. Jalinos. Yo lo primero que os quiero preguntar, con la experiencia de años, ¿se habla con los sindicatos? ¿Con qué sindicatos? Los que no, no, es con, que no afinais. Con UGT y Comisiones Generales, se habla con los pero, Pero hablar de qué? De que entren a esta coordinadora. Sí, el otro día No, bueno. Oficialmente se ha tenido. Porque es que podemos ¿eh? La experiencia que, que ha minado la vida ¿Sí? es que, como vayamos cada uno por un lado, no vamos a llorar a nada. ¿Y sabéis por qué? ¿Su nombre? ¿Cuál es su nombre? Como vamos ¿Cómo te a llamas? Luisos. Juanjo. Juanjo. Sabemos, vamos, vamos a ver. Es que es que hay un pro, es que hay un problema con la hay un problema con la intervención tuya, compañera. Estamos hablando de dónde nos manifestamos y cómo. No con quién. Vamos a terminar de cómo hacemos la manifestación y luego hablamos si, si vamos con alguien o no vamos con alguien. Pero vamos a terminar lo que estamos hablando. Que si no no, no, no, no, no, no, no llegamos a ningún lado. Yeah. Y a mí me parece bien que sea en Santander, la gran, cuando nos reunimos todos los lunes cada uno en nuestra zona, y la, cuando sea la grande, yo soy la primera, pero me da igual que sea en Santander, que en Torruadera. Yeah. Pero las grandes movilizaciones tienen que ser aquí, en grandes ciudades donde hay posibilidades para mucha más gente. Mm -hmm. Mm -hmm. Segundo. Suscribir lo mismo que dice Angelines. Es una gran ciudad. En Totalidad solo tenemos dos les digo, grandes ciudades: Santander y Torres de la Vega. Y por hoy, ya lo que se ha repetido más, más veces, conviene que lo vamos a tener en esta ocasión. No quiere decir que, digamos, que podamos decir también que no te la puedes en Torres de la Vega. Y lo que diría. Lo que quería comentar es que pues, a bueno, ustedes nos ha salido bien en cabezón, y no es una... O sea, las radios locales. A ver, es una radio local que tiene una, una experiencia, una historia muy ligada a lo que es el, el conservadurismo de la zona y el partido que pues, nos ha gobernado durante mucho tiempo, pero me sorprendió gratamente a mí y a Lucía, que hicimos la entrevista, Ver totalmente dispuestos, o sea, esto está muy sentido, o sea, lo que estamos le indicando es de sentido común y la gente lo entiende. Lo que pasa es que hay gente que igual por su afinidad política, pues dice, joder, ¿cómo vamos a aquí a decir que tal o cual? Pero en realidad vas por los comercios y dices, sí, sí, ponlo aquí, no, que se vea bien, te lo dicen ellos. O sea, entonces eso está en, nuestra, en nuestras manos, está en nuestro favor. Entonces, allí nos hemos sorprendido con una... Eh, allí está la responsable de zona del diario Montañés, el diario Montañés, que ya sabemos también lo que es. Pero Lucía Alcolea ha mostrado allí en la entrevista claramente eh, que, que eso eh, es de sentido común y que, es, y, y que es una cosa de toda la ciudadanía, no solo de los pensionistas, ella misma en la entrevista. El intercambio de preguntas y tal, ella claramente posicionándose. Y, y claro, nos dice, oye, que nosotros en el suplemento semanal del diario Montañés podemos sacaros... Traernos las notas, decirnos, el mundo de concentración, ya saben que lo hay, porque lo hemos hecho en la entrevista, pero lo recordamos todo, todo o sea, para la próxima semana. Entonces, yo no sé en otro sitio la realidad de radios, de medios de comunicación local, de otro ámbito, pero mirad, a ver, a lo mejor os sorprende que el sentido común que tiene lo que estamos pidiendo, hay ellos les está hay que defenderlo, o sea, hay que promocionarlo, divulgarlo, pero es pensable que las no nos está saliendo bien por el momento. María. Eh, a ver, eh, en lo de preparar lo de la manifestación de Santander, eh, yo creo prepararla, yo creo que lo debemos preparar todos los territorios. Eh, Facebook, redes sociales, cartelería, reparto, todo este tipo de cosas, se puede hacer de cada territorio llamando a la participación masiva, todos en... El 5 de mayo, en Santander. Pero luego, aparte, yo creo que lo que es ya dentro de Santander Ciudad, eh, con lo que decía Sergio del de 1 de mayo, yo creo que el 1 de mayo es donde habría que dar todo para que el 5 de mayo eh, la gente salga en defensa de las pensiones públicas con la, con la, con la coordinadora. Yo creo que deberíamos tener una octavilla, algo eh, claro, donde eh, se les invite a salir con la coordinadora el 5 de mayo. Yo, por ejemplo, eh, en, desde CNT, PCP y la Asamblea contra el Racismo, dentro de la manifestación general vamos a hacer un bloque crítico que se va a salir de la manifestación a la altura del Ayuntamiento y si alguno de la Coordinadora de Astillero, Maliaño, de donde sea, piensan ir a manifestarse a, a Santander, están invitados. Yo solo comentar, yo por ejemplo cuando he oído hablar el tema de los sindicatos, yo reconozco que desde el principio lo pusimos claro ahí. No queremos ni una pancarta de un sindicato ni de un partido político. Que cada uno tenga su ideología, estamos... A... Es que lo dijimos desde el principio, yo creo que la gente se quedó de acuerdo, todo el mundo. No queremos ni una pancarta de nada, es que no queremos. Igual no es la realidad, pero lo hemos, lo hemos hablado todos así. O sea, que no queremos, es que ni recurrir además a ellos, ¿eh? no queremos. Simplemente a eso. Eh, Juanjo. Bueno, era un poco al hilo de los, de los sindicatos, lo que ha dicho Marian. Entonces nosotros ya somos mayorcitos, no necesitamos la tutela de nadie ¿eh? y somos capaces de, de organizarnos poquito a poco para hacer cosas. Entonces, me sobran los sindicatos, me sobran los partidos políticos. Y hoy los, ya se ha dicho más voy a hacer un inciso mm, eh, bien esto es entendible todos tenemos esta flor de piel pero por favor si nos centramos en lo concreto Sí, yo no, perdón. no, no pasa nada aquí hablamos de todo pero quiero decir vamos a mejorar, a las energías primero, manifestación que parece ser que es como que la gente estamos más de acuerdo Santander, Torre la Vega eh, medio, cómo difundirlo cómo prepararlo eh, aprovechar las, las manifestaciones del 1 de mayo para desde ahí nosotros eh, también hacer nuestra repartir nuestro nuestro proyecto eh, porque es un proyecto eh, y bueno pues yo creo que igual centrarnos un poco en esto ¿verdad? y así pues ganamos más tiempo y, y, y, lo, y lo maduramos más eh, Luis ¿Algo que querías decir? ...en el orden de eso, de... Luego, el siguiente punto, ahora vamos a cerrar, como bien está diciendo... Vale. ...lo de la manifestación... me acuerdo cómo, ¿Cómo, cómo se llama, Víctor, cómo se llama... ...el, el dato de ...a las cierran... ...vale... No es que sepáis... ...vale... ...yo creo... quién tenía la palabra... El... El... El... ...eh, Luis, acabaste... José de mayo de una y vamos a participar como coordinadora el 1 de mayo como vamos a repartir propaganda vamos a participar qué vamos a hacer a ver yo creo que esto ya se ha hablado también en su momento se ha hablado pero no se ha hablado del tema de repartir propaganda y gente no esto es nuevo esto eh, bueno aunque ha sido informal comentarios informales se han hecho en el sentido de que si nosotros desde la coordinadora, debiéramos de estar o no en las manifestaciones del 1 de mayo, por ejemplo, que convocan comisiones UGT en la parte final, en fin, diferenciados con nuestra pancarta y reclamando nuestro sitio, ¿verdad? Pero eso tampoco se ha, hay que decir, ese es un tema que se ha quedado así, que no, a ver, desde cuando se forma la coordinadora, cuando, para formarse la coordinadora, por lo que yo tengo entendido... En principio se reunieron comisiones sobre la UGT y otras personas de la, de, de la coordinadora, cómo iba a ser la, la cuestión, la línea, digamos, ¿no? que íbamos a desarrollar. Y entonces, pues queda claro que nosotros estamos en una posición que ellos no, no asumen, en, en el sentido de que las reformas laborales del año 2011 concretamente la firmaron ellos. ellos no, es decir. Estamos dispuestos a que ellos renuncien y, y, y ya está, pero como no van a renunciar, pues evidentemente eso ya nos diferencia. No es porque no queramos, es decir, hay una diferencia de criterio y, y hay una diferencia de, de, de línea, de trayectoria en este sentido. Aquí cabemos todos y, y yo creo que todos, y, y vamos, cuando digo todos me refiero a todas, eh, de alguna manera estamos comprometidos con algo, significados con algo, no llevamos etiquetas, pero es que es así, ¿verdad? Entonces, aquí lo vemos todas y todos, pero eso sí, tenemos ese, esa línea, esa línea en el sentido de que nosotros vamos como coordinadora y los sindicatos, comisiones y UGT, porque también hay que decir, cuando se habla de sindicatos, comisiones y UGT, pues van en su línea. Hay... hay una gran diferencia y en principio cada uno tenemos nuestro sitio y nuestro espacio. Ahora, también es un tema a tratar en su momento, es decir, aquí pues eh, habrá que hablar de todo. Carmen. Vale, de bueno, pues venga. ¿Puedo hablar? O no? Sí, venga, habla. ¿Cómo no, por mujer? Toda la vida peleando, toda vida peleando para poder hablar y ahora que podemos... Yo, yo creo que por una, por una cuestión puramente práctica y de visibilización, oh, yo tengo muchísimo respeto aquí a de la Vega, a la gente de Torre de la Vega y lo que se puede hacer en Torre de la Vega. Creo que sois muy grandes todos, pero yo creo que por una cuestión de visibilización general se debe de hacer en Santander. Y porque, como dije en la vez anterior también, porque es más fácil acceder desde cualquier punto de Cantabria a Santander que a Torre, la Vega, o a Reynosa, o a Laredo, o a donde sea. Es decir, Santander pues, no deja de ser la capital, con lo cual tiene medios bueno. de comunicación. Otra cosa que yo veo, yo lo veo por, por la zona nuestra, por, por, la, por, por Laredo. A mí me cuesta pensar que con el simple hecho de una cosa de convocar, si no se les ponen recursos específicos, es decir, no, es que tenéis el autobús, tenéis el no sé qué, tenéis el, el, el tren o lo, lo, la motoreta de turno, o sea, o, o les posibilitas, o sea, les organizas el viaje y, y garantizas que X número de personas llegan, o si no, dejarlo así en abierto sí. un sábado, las villas marineras, el no sé qué, o etc. Sea, hay una serie de cosas. ¿entiendes? Entonces, claro, aquí estamos quizás, pues no sé, la gente más concienciada, los que estamos tirando del carro para que esto tire, tire para adelante, pero luego, claro, cuando tú concentras a la gente, pues hay gente ahí te para todo. Es decir, si organizamos oh, estructura, montamos infraestructura para que la gente se mueva, para traerla y para devolverla otra vez a su lugar, y que eso les va a llevar tres horas entre ir y volver. Pues sí, igual es más fácil que la gente acuda, si los dejas a al libre albedrío de cada uno para que vengan, yo me temo que va a venir poquita gente, poquita gente, los más concienciados, pero bueno, ya sabemos que tal no movemos los más concienciados, movemos todo en general, ¿no? Entonces, y luego lo de, lo de la propuesta de la propaganda, vamos a ver, el 1 de mayo es el 1 de mayo. ¿Eh? que se visibilice más a comisiones y a UGT no quiere decir que es que el solo la manifestación sea suya, leche, que el 1 de mayo se llevan celebrando antes de que algunos incluso existieran. Entonces, a mí me parece que es un lugar donde perfectamente cabemos con la pancarta de, de la coordinadora y a repartir la publicidad que quieras, porque en todas las manifestaciones del 1 de mayo que yo conozco desde que se hacen libremente en este país... Es decir, siempre hay gente de otra línea, de otro partido más minoritario, de un sindicato más minoritario que van y aprovechan la coyuntura para, para repartir su publicidad su por, propaganda, sus periódicos o lo que sea porque nosotros no vamos a... estamos en un movimiento ahora mismo tan potente que está en todas partes, en los medios, qué? porque no vamos a aprovechar la coyuntura de la manifestación del uno de mayo mayor sin complejos de, de ningún tipo el que vayamos ahí no quiere decir que... que, que que, que, que, la, que las pancartas y las banderas de los sindicatos otros mayoritarios nos vayan a hacer sombra para nada ¿eh? formamos nuestro grupo y, formamos, y vamos, y ya está y arreglado, pero sin ningún, sin ningún complejo, yo a mí también me gustaría que este movimiento fuera de, de una acción común ¿no? de que, se, pues, que hubiera unidad de acción que lo mismo la, la coordinadora estatal como los sindicatos, como los mayoritarios los minoritarios, los los de, en fin, los, los, los del piso de arriba, que todo el mundo se sumara en un único grupo. Bueno, no es posible, pues por la paz de una Ave María, como he dicho en alguna otra ocasión. ¿Me entiendes? Claro. Pero yo, si tuviera la oportunidad de ir por la mañana una y por la tarde otra, pues posible pues simplemente me sumaría a las dos. Porque no me da yuyu yo, yo, ni, ninguna de ellas. ¿eh? Sí, nosotros en Tornatega, el 1 de mayo, convocada en sindical la manifestación y en Vega hay una diferencia entre UGT y Comisiones Obreras en Torravega, la entrasindical apoya todo lo de la plataforma todo lo que hoy plantea la, la plataforma lo que hoy no hace UGT y Comisiones Obreras entonces nosotros en Vega nos hemos planteado si se aprueba y, se, y no parece mal ir a la, a la manifestación con nuestra pancarta e incluso les vamos a pedir que nos lo van a dejar también leer nuestro comunicado y hacer un llamamiento también para la, la manifestación si se hace aquí en de la Vega si aquí no parece mal, nosotros tenemos que pensar en ir con nuestra pancarta allí, porque hay una diferencia que la intersindical apoya hoy con las propuestas de la plataforma lo que no hace comisiones sobre el que... Perdón, un inciso solamente, eh. La Intersindical apoya, pero, apoya, pero, pero, no aparece en ningún sitio como apoyo. Pues porque no porque la coordinadora no quiere apoyos visibles, apoyos públicos. No, Cierto es que, o no? Eh, eh, está como, hay gente que. Hace hay gente poder. y también hay aquí gente de comisiones y posiblemente de la UGT. ¿Entiendes? Estamos aquí, estamos. Yo soy de comisiones pasa algo, pero estoy aquí ¿no, ¿qué va está la pasando? coordinadora, es decir, estoy a título personal, por eso digo, y la, la, la intersindical pues está apoyando el movimiento, me parece maravilloso, pero en ningún sitio aparecen las siglas de la intersindical. Entonces, igual que no aparecen los de, de, de comisiones UGT, ¿eh? porque yo estoy eh, convencida, bueno, los que se condicionan, no lo sé. Acientencia ciertas que también comisiones y UGT apoyan el movimiento todo el, el, el reindicativo de la de, de las pensiones. Otra cosa es que bueno pues que se ha dividido en dos grupos: las centrales sindicales mayoritarias y la, y la coordinadora. Muy bien, unos hemos optado por estar en la coordinadora y otros pues por ir con el posiblemente la gente que a está más en activo. Pues, pues estará más cerca de los sindicatos en este momento y la gente que ya somos clase pasiva pues estamos más en la, en la línea de la de la coordinadora. Pero al final creo que es que esto no es una batalla entre entre las centrales y, y la coordinadora. Sumemos, sumemos, no dividamos, sumemos. Bueno, a ver, a ver. Sí. Bueno, yo, yo creo que a ver, vamos, sí, bien, a ver, es normal estas cosas que <ríe> es normal, que pero vamos a centrarnos un poco en lo concreto. Ya lo de Santander, que es lo importante, yo creo. Santander, ¿no? por un lado, manifestación. Vamos a ver. A ver. Pues busco un voto a cada uno para no, Santander. Yo sante un inciso. Yo cuando he dicho de ir a las manifestaciones, no, no he planteado ahora el debate de si debemos estar uno de mayo o no. No te he dicho de ir a repartir folletos, ya. aprovechando la coyuntura de, de que que que gente. Haber miles de personas, nada más. O de, ese debate yo creo que se tendrá que abrir aquí un día, que habrá que abrirlo un día si participamos o no, cuando haya manifestaciones, nosotros en otra posición, entiendes, pero eso es otro debate, que yo no quiero abrirlo aquí vale. Yo lo que quiero saber, el inciso era repartir en esas manifestaciones. Sí, sí, vale. Sí, aprovechar que hay gente, una palabra. Sí, aprovechar que hay gente, como si mañana se reúnen los de los del espigón de, de la magdalena, ¿sabes? ¿no? Pues igual, o del Metro ¿eh? O sea, que aquí lo que importa es. No sé cómo lo hacéis, pero si decidimos Santander qué punto y pelota es lo primero. Eso es lo primero que hay que saber. Santander Torre la Vega y de ahí salís, sí. En las manifestaciones del 1 2 de mayo, incluso entre las centrales sindicales, que tienen diferencias, por ejemplo en Bilbao, que hay más centrales, y marcan espacio de separación entre ellas. Pues ¿por qué no se puede ir con la pancarta de la coordinadora al final, al principio, un 20 pasos adelante, 20 pasos adelante... Me parece tan triste no todo pasa eso, nada. yo es que no, lo llevo no fatal nada. todo ese rollo, lo reconozco eso. Bueno, es pero bueno, ah. vamos a partir de una realidad que es la que hay y ya sí, sí, y lo claro. demás pues ya lo iremos arreglando Entonces eh, vamos a... bueno, a ver, tengo dos más intervenciones y yo creo que vamos a cerrar porque si no nos puedo, bueno, si os parece vamos, quiero decir que yo creo que está... Hablado y super hablado, ¿verdad? Entonces, queda, Manolo. No, no, yo creo no sé que es eso, que no tenemos que andar despaciéndonos cuando hay cuatro, que tenemos que ir a los... Lo vale. A lo que, a, si lo hacemos en Santander, dentro de la Vega, hacemos manifestación o concentración. Vale. Si nos centramos todos allí, eso y lo de las propagandas y todo eso, me parece bien. No me, no me parece que, es que haya estado en todos los... Pero, como es el día 1, también creo que se sí, podría definir aquí si hacemos concentración... Bueno, bueno, bueno. Manifestación de tres con un... la movilidad y con la movilidad y aprovechamos a la labor aquí. Bueno, yo creo que se puede debatir aquí hoy. Bueno, sí, sí, sí, sí. sí, perfectamente. Cerremos. Pero para hay que cerrar. vamos a cerrar los puntos, votamos pues pues con sí. los que estamos y cerramos los puntos. Vale. Y la última intervención, segundo. No para pedir que cerráramos del... Vale, pues está. La vale, ya está. Pero teníamos que pasar, y pensando que solo tenemos una hora más, y decir cuáles son los temas que se tienen aquí en esta... Deuda, sí, sí, sí. Vale. Decir cuáles son los temas que se tendrían que hacer además hablar de esto de la novia para, y aportar... Tiempo? Bueno, la... la ¿Tiene lo...? Sí, bueno, la cuestión principal era el, el 5 de mayo, o sea, era preparar, manifestar lo que estamos hablando, era básicamente... Pero como ha sido realmente un tema que es la manifestación del 1 de mayo, yo no quiero hablar más, Bueno, A ver, vamos a ver. Tenemos que cerrar unas eh, eh, cosas. Manifestación, Santander, Torre la Vega... Vale, bien. Entonces... Bueno, primero manifestación o concentración. Venga. Vamos a ver. Aquí ha habido, una, ha habido unas manifestaciones por parte de, de las plataformas por decirlo de alguna manera. Es decir, desde la propuesta de Maliaño se han ido sumando Cabezón eh, eh, ...María... No, eh, ...Luis... ...Victoriano... Eh, ...el único que ha hablado de Torrelavega... ...ha sido Jesús en principio... ...después Castro... Eh, ponía, ...han puesto la pega... ...del, del transporte, igual que Laredo, eh, ...Manolo Santander... Eh, ...Luis ha recalcado Torrelavega... Eh, ...de Colindres eh, se habla de Santander... Gonzalo defiende Santander siempre que se haya que haya una respuesta positiva, por, no solamente por la gente de Santander, sino por la parte de fuera. Eh, Angelines, Santander. Yo creo que yo creo que no hace falta votar, es decir, porque ya se ha, se ha demostrado lo que se quiere. Entonces, lo único que nos falta es decir eh, un posible recorrido y, una, y un horario y un horario. Sí, sí, interviene. Eh, tal como se está diciendo ahí, yo creo que no es necesaria la votación. Yo vale. creo que debe... Pero sí que procede, si estamos de acuerdo todos, que es un consenso. Eso es en primer lugar. Y luego, si estamos hablando de, de recorrido, yo creo que el recorrido más adecuado para el día 5 es desde, como se hace siempre, desde la Plaza Numancia hasta la Delegación de Gobierno. Pienso que porque esto lleva a, a Delegación de Gobierno, no es una cuestión municipal, es mi opinión o sea desde numancia delegación de gobierno horario si es un sábado yo creo que es mejor por la mañana porque por la tarde de un sábado o sea, podría ser las 12 es José, José mi opinión ¿eh? José quiere hablar José. José yo creo que es mejor a la tarde que mucha gente ya deja de trabajar deja de trabajar y tiene más tiempo Pienso yo que a las 5 o 6 de la tarde, a las 6 de la tarde, si me apuras, yo creo que iría más gente que al mediodía. Yo creo que debería poner la votación. Bueno, pues vamos a ver más, más palabras. Un momento, Jalínez. Se pone a las 6 de la tarde, eh, en la Puguspa Reynosa, el último sábado y domingo, vale que salga a las 8. Bueno, pues a las 5 de la tarde. <coughs> vale. pues, ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para no, si el sábado.? No, no el día 5 es el día 5. No, bueno, que está afinando, que está afinando. Que está afinando, para ponerlo por la mañana por la tarde. Eso hay que tener en cuenta. Vale, vale. Sí, sí, sí. sí, sí. Vale. Bueno, eso no lo sé, yo de eso no sigo, los futboleros sabréis. Bueno, está claro Santander, está claro Manifestación. Eh, han hecho un comentario sobre el recorrido, no sé si estamos de acuerdo o no, creo que sí, ¿no? ¿O? Yo creo que sí. Yo, yo, yo plantearía, más que tenía la delegación de gobierno, terminar en los jardines de Pereda, que también son nuestros, que parece como que los jardines de Pereda tienen allí el altillo, el cachorro, ¿entiendes? El templete aquel, que pues está muy bien para que la gente llegue hasta allí, ¿sabes? No? Sí. Y yo también sería partido de la mañana, porque qué? Lo de la tarde en Santander. Yo, yo lo veo complicado. Eh, una cosa es entre semana, entre semana, como se hacen algunas movidas, que es por la tarde, pero los sábados y la por las tarde las únicas que conozco son de educación. De educación. Y no ha salido mal, pero ha sido educación. Pero además, además la todo, siempre por las, tema, por las mañanas. Por la mañana Yo soy más partidario de la mañana. Yo también, yo, yo también. prefiero la mañana. Quiero que salgan, para mí. Sí, pero... Luis, bueno, le comenta lo del recorrido de... No, es un distinto. Vale. Lo, lo que se decida. Numa... No da igual, eh. Bueno, un poco, bueno, pero queda un poco el albur... De... No, es una hago sí, bueno. bueno. Bueno, dentro de la experiencia que se tiene en los recorridos que se suelen hacer en Santander, suele ser así, ¿no? ¿Numancia <risa> o Numancia Correos o Numancia eh, eh, Jardines? Vale. Eh, por la mañana. Tiene que votar la mayoría. Este es vamos la a, vamos a ver. Eh, vamos a hacer una cosa. Por, por plataformas, ¿eh? yo voy nombrando y voy diciendo la, opin la opinión más o menos. Empezamos, si queréis, desde Laredo, que es tenemos aquí apuntado. ¿eh? Y yo creo que, lo que es lo más, lo más mejor. ¿eh? ¿Al horario te refieres? Sí, para si es por la mañana o por la tarde. A las 12. Bueno, las 12. ¿hay alguno que defienda la manifestación por la tarde? Para mí sería mejor por la tarde. Pero bueno. Castro. Bueno, pues vamos a pasarlo a, a votación. Yo si me de Castro, pienso que no, ¿eh? Bueno, no, no, no, pero. No hay consenso. Vamos a pasar. No, no, pero que lo pasamos a votación aquí y ya está. ¿eh? Bueno, no sé, si solo se manifiesta Castro en contra. Lo que no pasa pues, no, nada, que no, menos se levanta la mano. Venga, vale, pues ya, contra ya está. Vale, ¿Eh? ¿Eh? Castro, no. Bueno, vale, vale. Venga. vale. Entonces, pues el, el aspecto que estamos eh, tocando, eh, manifestación, ¿por la mañana o por la tarde? Pues nos pronunciamos y, y, y ya está. Por la mañana. Vale. Por ahora a las 12, ¿no? 12 horas. Sí. 12 horas. 12 horas. Bien. De Mumancia... Numancia a ah, Jardines. De... José Díaz. ¿Qué tipo de manifestación? ¿Ruido? ¿Sin ruido? Mucho ruido. Eso sí está bien. ¿Carteles, tambores? Sí, delante, sí. Pues sí. ¿El megafonía si sí puede ser? Sí, sí, sí. sí, puede ser. sí, sí de, de torla, sí, ¿Les jodemos la manifestación en Torrala y que se traigan la megafonía a Santander? <risa> ¿Eh, Pedro? <risa> vale. Bueno, que la vayan probando en Santander. En Santander hay que sacar permiso para la megafonía. Claro. En Santander ¿En no? y en Torlavega. En Torlavega, ¿no? En Torlavega también. Por eso. Ya decía yo, digo yo, fíjate. La ponemos o no la ponemos, pero se pide siempre por eso. Hay que pedirla con eso. Sí. Bien, la propuesta de hacer ruido yo, yo en su momento ya lo comenté y me parece que... Nos tenemos que hacer dejar notar bien, ¿no? es decir lo que sea, cacharros, silbatos o lo que sea. Los, los silbos en Castro funciona silbatos lo que sea. Y si no se nos hasta el otro la gente como se funciona, eh. Una, una Gritar tres o cuatro consignas, otra pita, no sé qué, luego... Sí. Les lees un manifiesto, da igual... Nosotros hemos a... que no? Que no sacado hasta canciones, ¿eh? Unas canciones chulísimas tenemos. Pues eso está bien. Estamos en ello nosotros. Queremos meter que, hasta música. A, a ver qué os parece. Vamos a ver. Para, ahora tenemos, nos falta organizar la manifestación del día 5. Entonces, eh, deberíamos de hacer los carteles, las Hay una propuesta... ...para repartir octavillas... ...anunciando la manifestación del día 5... ...en la manifestación de Santander... ...y en la de Torrelavega. ...y sí, en, sí, sí, to sí. en la de la Vega y, y, ...y donde lleguemos... ...y, y, y si en todos llega, los sitios... ...y si se llega a Reynosa... ...en Reynosa... ...en Reynosa... todos los sitios que se llegue... ...entregar... ...en las en la manifestaciones... ...de un primero de mayo... ...la... la ...una octavilla nuestra... Sí, sí. ...en eso... ...entonces tendríamos que estar hablando ya aproximadamente... ...en carteles... Serían, no sé, unos 400, en octavillas, igual teníamos que hablar de 4.000, ¿eh? en octavillas de 4.000. Sí, porque y... estas hemos repartido otros 500, solo un Castro. Esta fue la primera sí, que la hicimos, esta es otra que hemos hecho y esta la saqué de internet y les di a todo el mundo en la primera salida, es, que es una putada y la gente se alucinó. Esto mucha gente, pues, viene, viene en los whatsapp ¿eh? Y lo leí alucinado, me refiero que este sí, es lo que hemos dado en castillo Pero vamos a ver lo que, cuántas hacemos y si, lo, y, si la, y si estamos de acuerdo para repartirlas en las manifestaciones. claro, nosotros el 1 de mayo vamos a leer un comunicado de la plataforma y vamos a aplicar a venir aquí... Ninguna, ninguna pega, ¿no? No no no. ver, es es, es, no es, es por, por, por ir ajustando sí. Que se sepa que por lo menos Hay que hacer 400 carteles Para Santander, por lo menos Que hay que hacer como mínimo 4000 octavillas Para para repartir entre Santander Torre la Vega, Reynosa Y los sitios donde más se llegue Donde, donde se llegue el, el primero de mayo ¿Eh? Y luego habría que preparar un, algo de infraestructura que cada, o los silbos o, los, o, los, o los, los silbatos que cada uno se compre el suyo. Bueno, vale no, no, no, 90 céntimos. Vale 90 céntimos tres en los chinos. ¿eh? Vale. Sergio. Yo sobre esto de la propaganda tiraría un poquito más arriba. Yo sí que le he tenido presupuesto para hacer 10.000, porque pensar... Este lunes aún nos seguimos juntando, antes del 1 de mayo, ¿no? ¿O hay puente? No, hay puente, en Reinos ¿Hay, hay puente. Sí, bueno, hay fiesta, ¿no? es? Vale. Entonces, pero te quiero decir que puedo preguntar cuánto vale 5.000, cuánto vale 10.000, porque a veces la diferencia ya luego es muy poquito, sí. ¿sabes, no?, si queréis. Y de los carteles que se deben hacer, pues también, a menos que se hagan en fotocopia, o lo que sea, no sé cuál es la idea. Bueno, si tú puedes, ¿tú puedes hacer 1.000. Yo puedo hacer 1.000, sí, trabajo, Y ¿Y sí, pero... tú, Manolo, puedes hacer 1.000? 2.000 y otros 2.000 salen de, de otro sitio. Pues yo creo que igual no hace falta. Yo le entiendo, ¿eh? Porque entonces estamos pagando todo entre dos, o sea, os lo digo de verdad. De momento estamos pagando entre dos. 10.000. No, puedo preguntar, ¿cuánto cuestan? 5.000, ¿cuánto cuestan? 10.000. Pregúntalo. Estamos acostumbrados Pregúntalo. a tirar mucho cuando hay cosas gordas. Entonces, la diferencia luego es muy poquita A lo mejor son 100 euros. Sí, sí, sí. en 100 euros haces otras 5.000. Sí, sí, he preguntado y la imprenta. Y vale, si sí. luego tenemos que repartir a todas las asambleas. Porque hay que repartirnos ante el día que no vayamos a juntar el lunes siguiente, sino por la calle. Ya. Sí, sí, sí. No, sí hay una buena manifestación el día 5. Hay que, que hacer, hay hacer un trabajo. La calle. Hay que hacer un trabajo. Y a ver cómo lo hacemos para que llegue la gente. A ver cómo, quién hace el... Eso es importante, ¿eh? Cómo lo hacéis. Quiero decir, ¿qué, qué vais a poner? Es importantísimo. No, ¿cómo lo hacemos? O cómo lo hacemos. <risa> ¿Cómo lo hacemos? Es importante, porque la gente ah, lo mira de otra manera, ¿sabes? depende cómo Bueno, María... Te, te, te tengo aquí apuntada. No, pero era ya me ha quitado... Vale. <ríe> eh, ¿Quién Luis. quería hablar? Luía, ¿no? Sí, dime. Vamos a ver, pienso que estamos hablando ahora en ese momento solamente a los panfletos que vamos a repartir el 1 de mayo, ¿no? Única y exclusivamente. Porque luego existe para la cartelería de la manifestación del 5 de mayo ha llegado a ser estatal que se le mande antes de... Lo eh, leo ahora, los días... El nombre porque quieren o pretenden de que sea todo uniforme en todos los lados. Y entonces lo único que están pidiendo es que se mande el nombre de la ciudad, lugar y el comienzo de la manifestación, hora de comienzo y el logotipo de la plataforma, si la tuviera, que la tenemos. Se mandarle y es una historia porque luego... Y pedir los carteles que se quieren que se manden. No es obligatorio, es luego que no, no, no es obligatorio, pero han dicho... No los carteles que te manden, no es que pidas mil carteles y te mandan mil. ¿eh? No. no, te mandan, te mandan no, el modelo. modelo una... Que a nosotros nos puede gustar, bueno. pero sería el tema también. Bueno, a ver, a ver ya, pero bueno, contestando un poco a lo, que, a lo que has dicho. Vamos a ver, ya hemos decidido que es en Santander, con lo cual ya hemos resuelto algo de lo que nos piden. Que además es una manifestación a las 12 horas y el recorrido. O sea, que eso está. Entonces, a quien corresponda se pone en contacto, nos hacen un cartel para la fecha, una carátula, ah, no y a estoy, partir de ahí nosotros. No estoy de acuerdo con eso. Yo. yo el cartel creo que depende de nosotros, no de ellos. A mí no, me, no quiero que me imponga nadie el cartel que vamos a dar. Yo no estoy de acuerdo en eso. Porque a mí no me puede gustar no ese cartel lo que dice sí a mí nada también lo he tenido yo a ver. El estatal tiene que ir reflejado en los carteles, en los Entonces, sí, ¿está claro? Podemos hacer un cartel de una manera, la de manera, manera de y otro de otra, porque el cartel mantiene. Sería el del desbarde, esto, ¿no? la rama de ¿no? la rama, me refiero más a la rama, rama. a ver. Vamos, vamos a ver. Nosotros somos a que hacemos carteles todas las semanas y nos dan carteles más o menos bonitos y demás, pero yo entiendo que si se quiere unificar en la acción de lo estatal, de los provinciales y de los comarcados, cierto, cierto. Eso hay que unificarlo a través, de, a, a través de algo, hay que visibilizar que, es, que todos vamos a una. Eso, eso. Y entonces, vamos si el la cartel, cartel viene de Madrid, aunque nos parezca horroroso, porque hay sí. algunos que son horrorosos, no ¿no? pues bueno, pues nos resignaremos y haremos para ese día 5 ese cartel. Estoy sí, de acuerdo, que sí es cierto, ¿eh? No sé claro. Es una vez, ¿eh? O sea, el resto sí, del tiempo está. lo hacemos dé la gana, pero ese día Va. hay que unificar. Bueno, pues a ver. Oh. Vale, pues entonces... Nada, ya hemos desarrollado... Nos falta de autorizarle a Sergio... Eso es. ...al presupuesto, sí, el presupuesto de 5.000 o 10.000. Esto va con carácter de urgencia. No, no, esto esta misma tarde. Vale. Bueno, no, mañana. te digo... Mañana. mañana no, no, con, digo, el carácter de urgencia o la confección. Sí, sí, a la confección. Bueno, si, si decidimos el cartel es y la octavilla, porque al final el cartel es la misma que la carátula de la octavilla por detrás, yo lo que planteo es... Una, una igual que esta, que por delante sería lo que sería el cartelito que manden de Madrid, ¿sabes? Y por detrás las reivindicaciones de la plataforma, que son todas las reivindicaciones. Esto para entregar ya desde el momento que las tengamos hechas. Que se vean para anunciar la manifestación del 5 de mayo. Sí, claro, que ponga abajo 5 de mayo, papá, papá, Lo que ponga, que el cartel pondrá el 5 de mayo y cada, quien sea aquí que tendrá que modificar el cartel va a poner el recorrido y el lugar, ¿No? ¿Cómo se va a hacer? ¿No? ¿Sí o no? Y podemos ser que sea blanco y negro que sale más barato la octavilla que no color, Claro, eso es un huevo Pero también el cartelito ¿Se ¿Sí os parece bien? Sí, sí, sí vale. va... Que no sé, igual hay, hay un modelo hecho a nivel estatal que es para todos Habrá un modelo hecho, lo único que hay que pasar es para la octavilla, sí Déjaselo a Jesús ¿Sí? Yo, yo, yo el cartel el cartel es lo que sale más caro en las imprentas normalmente, porque una tirada de 400 o 500 carteles suele ser caro porque si tiene colores y estas cosas. Yo me volvería a pringar y que vayan apuntando en la nota quienes lo están haciendo ahora a su costa, los carteles, que son en concreto el sindicato unitario y el SCAR, que sigáis apuntando y que nos hagáis los carteles. ¿Eh? Si hay que hacer 400, que nos le va en, en A3, sabemos el precio que tienen, que salen aproximadamente, no llega a 10 céntimos cada cartel, 400 carteles son 40 euros en A3, ¿eh? en color, en color. Con lo cual, yo creo que callado está dicho. Y la forma de pagárselo loco no, su... no, no, lo, con los bonos. Con los bonos, el dinero que salga de los bonos, luego hay que empezar a, a sacudir. Sí, sí, porque además hay, hay pancartas, hay carteles, hay cosas. ¿no? No... Bueno, entonces, ¿esto está? Sí, esto, yo creo que esto. ¿eh? Sí. Eh, Sergio se encarga de lo de las otavillas Carteles, si va a seguir siendo la intersección, vamos a ir. Sí. Nada, los, partidos, los carteles ¿vale? los de carteles que les hacemos, los confeccionamos con el cartel que venga de Madrid y, la, y, el, recorri y el recorrido que marquemos Como nosotros. Y también. la hora, ahora sí. Y ya está. Vale. ¿Y qué más? Entonces, lo que más de Madrid, poner lo que es la fecha, el, el recorrido, o sea, el lugar. La fecha ya vendrá puesta por lo Sí, sí, sí. El lugar, el recorrido y la, sí, y la hora. Y la hora, como que estás haciendo hasta sí, ahora los carteles con todos los que has hecho. Tú tienes que hacerlo igual. Eso. Es. El el es el el de yo, soy partidario del cerro 15, Sergio. Y, se el, se el el, y ya, el ya está. Y yo hacer lo que es el folleto, que este, con la pancata de grande, la que viene de Madrid. Sí. Y por detrás con lo mismo que estamos poniendo. Que es la sí, Madrid, sí, sí, la sí, las reivindicaciones. Pero lo dejas un poquito, es que no lo es. Ah, gracias. Vale, no sé. ver, una... eso es la cuestión de orden. Anónimo que eh. estoy en las pensiones. Una vez confeccionado el cartel. Tú no repasas no para hacerlo nosotros en Vega okay. entonces haríamos 400 carteles. 400 o 500, yo sí me comprometo hacerlo. Pero... ¿Y, y luego la distribución, pasamos a recogerlos o como... Luego, bueno, eh, eso pienso, ya lo, yo lo que ser, que cada plataforma se lo pasaría en esa cada, cada plataforma de la forma que Yo creo, pensando, yo creo que, sí, no, no. que bastantes deberían ser para Santander. Sí, por lo menos la mitad de los que se hagan para claro, Santander. por lo menos la mitad. Sí, de eso yo me encargo yo, los de ya me yo de Nosotros en Torrelavega hacemos 400. Yo, yo pienso que yo deberías hacer, tú que estás en Torlavega, hacer la parte de lo que es Cabezón, Reynosa sí. y Torlavega, por supuesto. Yo ya me encargo de hacerlo de aquí si hay que mandar a Castro, me encargo yo de aquí. No, hacemos nosotros tampoco pasamos. A mí me digo, la hacer sí. que siente, Hacemos como, nosotros, verdad. Si pero para la manera de repartirlo como lo estamos repartiendo hasta ahora. Luego, sí. pues, oye, ya me... Ya, sí, sí, hay, sí, hay sí, sí, sí. En Santoña en, Santo, en Santoña he llamado a la chica de Santander, estábamos a la mujer pastilla, porque tenía los hacer en el coche no ha podido acudir. Y no me cuesta llevarse los donde a falta sea, como que sea, cuando se pueda, ¿entiendes? Pero si no se los lleva yo, se los lleva Luis o José sí, Que sí sí sí, sí, sí, sí, Y en esto es que decir, de hacer qué cantidad. Pues esto sí que yo sí quiero... Esas hay 10.000. 10.000. Es... Va, vamos va. a preguntar 5.000 y 10.000 cuánto a diferencia. Vamos a pedir, por supuesto. Ya. Sí, sí, porque yo, a mí en eh. la imprenta me, me dijeron que es lo que dices tú, que compensa. Yo cuando hago, te merece la pena hacer más cantidad, María, claro. Pero sale casi mucho más barato. Nosotros sí, porque esto sí repartiremos bueno, muchos. Porque yo creo que siempre hacer más dinero, perfectamente. Y además te gusta bastante más. ¿verdad? El cartel, porque ¿no? el cartel, si lo haces en color, pues queda un poco más carretero, que pues eso, ¿no? Pero, porque es el folleto, el panfleto. Más bueno, más, entonces, puede, vamos, vamos a ver. El carteles, carteles, carteles Santander. Por ejemplo, ponemos 400 carteles para Santander. Los hace SCAR. ¿Eh? Manolo 400 Para Para todo el resto Para Cabezón, Reynosa y Vega. Cabezón, Reynosa Vega. Laredo, amargo, todo. Eh, Camargo, la, la, la zona oriental, la zona oriental. Entonces son 400, son demasiados para vosotros. Vamos Con 200 tenéis, hombre. Es que a nosotros, en Laredo no los hacemos. Pues, si hace Laredo, no claro. se lo tengo que mandar, pero si lo tengo claro. a restante, los pues, o sea, es, es que mandar, se Es que me es más fácil. Hacemos el Laredo Sí, mandárselo. Sí, sí, sí, sí. Lo que sí. quiero es el modelo. Entonces, a... Bueno. ¿El para Castro, para nosotros, para ellos haces. Vamos a ver, si, si, me, si me los pedís o los hago. Vale. Me decís cuántos, yo sumo vale. a los míos y, y otras. Claro, los hago. ya está. Y estamos vale. por proximidades pues más. Sí, sí, sí ya, claro. somos, ya somos tres a C. Sí. Carly por un lado. Ya está. Pedro claro. Entonces, de momento es. ya. Zona oriental, y occidental y, occidental y, y central. Occidental ya está. Nosotros el lunes que viene repartimos no, no, no, también. No, no, no, no, ya para, está. Para pegar. Sí, yo, yo, yo, esta no yo ¿Es que mandarle a madrid sí, yo esta noche sí. yo, esta, yo esta noche ya eh, le mando el correo a madrid con, con, la, con, la, con eso yo estoy seguro que mañana va a estar de vuelta el, el tema cuando está de vuelta es mandar aquí mandar allí y está repartido ya es pues que está repartido Sí. Zona, una zona, bueno, un... Santander y, y Vega. No, nos lo mandas a todos para ver cómo es. Para el miércoles estarían. Yo creo que sí. Hoy es lunes, ¿no? Sí. Yo creo que, que el miércoles tiene sí, que estar aquí. Un ¿Sí? Ellos con lo que le enviamos lo, lo confeccionan y nos lo envían. Y ya está. Vale. Más cosas. Bueno, de, como cuestiones organizativas, ¿qué más? En el, en el tema... Yo lo que sí que haría es, eh, por lo menos, eh, en Santander, si para pegar los carteles, para poner los carteles, que son 400, parece que no, pero son muchos, y Santander es muy grande, a lo mejor eh, hay que echar una mano. Sí, si sí. hay que echar una mano, que por se menos, nos diga... Por Yo colaboro. A mí, a mí, si se me dice cuando se necesita, yo pego voy a pegar. Sin ningún problema. A ver, eso... Corresponde a Santander... Que organiza organizativamente lo, lo planteé y que sepáis desde Santander que hay personas que colaboramos. Sí, es que bien, que niño, bien, pues ya está. Sí. Pues habláis, vez, nos ponéis, vez, nos ponemos, ¿no? ¿no acuerdo ah, Sí, gente que colabore. A... El tema de los carteles Nos los van a tapar, sí. Nos los tapamos. En algunos pueblos seguramente a lo mejor respetan las cosas, pero seguro creo que es algo que se tenga ni uno, vale de mayo. Vale. No, no, es bien. el día Por eso las otra sí que se puede, como las tenemos ya a repartir ya. O sea, el día uno tiene que empezar. Las soltarias no están estar de día Por eso, si ya tenemos el cárcel, mañana se puede empezar. Yo creo que sí. Vale. Y los de Santander. ¿Los de acuerdo? Lo organizáis y decís, oye, vale. y... Pues yo, conmigo podéis contar. O lo pones en el grupo. A ver, eso es. ¿Quiénes pueden colaborar? Y ya está. Hemos quedado tal hora. Punto. Se acabó. Eso ellos. sí, sí, sí, sí. sí. Sí, sí, sí, por sí. eso que lo organicen ellos, que, que los demás colaboramos. Bueno, pues... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Y media hora. Media hora nos queda. Bueno. Inés, <coughs> eh. ah. ¿tú querías que preguntar un poco cómo funciona el tema de los.? Sí, queríamos saber cómo. Es que no sabemos que cómo funciona hora, ese tema de los bonos que nos habéis hora, dicho. A ver cómo es. No sabemos cómo es para financiarnos porque... Ah, pues no muy fácil. Para y, ah. ah. y para todas estas cosas que están surgiendo. Hasta ahora lo estamos pagando Maya y yo, pero es nuestro bolsillo, pero, ya, ya, pero las los cosas los se van adelantando y... Sí, que le... hay, que, hay que pensar cómo hace eso. Para financiarnos hubo una propuesta de Sergio, que era elaborar 2.500 bonos al precio de un euro, igual que se hizo cuando la marcha de la dignidad y se ha hecho más veces, y es que cada zona se va haciendo responsable de unos, los vende y con ese dinero, ese dinero... Eh, hay, que, hay que cubrir los gastos de todos por decirlo de alguna manera sí. hay que cubrir todos los gastos entonces eh, yo, eh, Luis Portillo se ha llevado 100, 100 bonos por poner un ejemplo ya concreto hoy se los ha debido casi medio ventilar ahí en, en Reynosa es, es, eso, esos 100 euros forman parte de la, caja común, de la caja común ellos han tenido unos gastos porque han comprado una pancarta pero la, se ha pagado desde aquí ¿No? Claro. pues eh, luego eso se van ajustando todas las cosas o sea lo que se trata de no poner nada de nuestro bolsillo en la medida que se pueda y financiarnos con la venta de los bonos ¿Eh? ¿Eh? Que es que ahí propone mucha gente, sí. de hecho, no, no, la gente no quiere cada, dar dinero, no, es cierto, no, ¿eh? Lo no que pasa hemos empezado y no quiero entrar en esa la dinámica la de, la de la dinero. La pues eso. Y decíamos, ponemos una hucha, pues es que tampoco nos parece. A mí el tema de los me parece muy buena idea. Y hay una... Sí. No toca nunca, pero... Yo... Uy, una una cosa, malo. Sergio, ¿cuál era la fecha a tope para...? para... ¿Para ¿El 23 de junio? Sí, sí. Bien, bien, bueno. ¿Y el sorteo Ahí hay, viene, el sorteo que va por la Os explico. Vamos a ver, eso va con el sorteo de la ONU. ¿Vale? Son, eh, cada, cada bono está numerado. Hemos empezado por el 1, termina el 2500 200. Entonces, son las cuatro últimas cifras que tienen que coincidir con lo que salga la 11. ¿Vale? Entonces, hay un sorteo de una cesta de comercio justo. Es decir, que son las está que se bien. utiliza por Cantabria, por Sácar, por Interpoblos. Son sí. las que utilizamos cuando hacemos la lotería nacional que hacemos nosotros. Entonces, es una cesta igual. Pues que lleva aceite ecológico, lleva ron de Cuba, lleva vino, lleva muchos productos, valorada en 200 euros, es decir, que no es una cesta... Sí, vamos, que no es decir, dame un euro que lo dona? sí, atendiendo a los Mucho no, este aceite, jamón, está muy bien. Que es, que es, que rato es rato menos rato. doloso para... Entonces, ser. eso es lo que, por eso, no es un bono sante de ayuda, es un bono que tiene un sorteo a que sí, gente... sí, sí, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, está hecha, no digo con truco, pero bueno, claro, son las cuatro últimas cifras. Sí. Las cuatro últimas cifras le va a tocar a uno por cada 10.000. Lo haber hecho por cada tres, que será por cada mil bonos. Así que a alguien le va a tocar, ¿eh? A <risa> sí, bueno. alguien le va a tocar. le va a en vez de tocar por cada mil números, toca por cada diez mil números. No. Pero eso es lo que se ha decidido aquí. No, no, que está muy bien, está, está, está muy bien. Yo creo que está muy bien, Inés, para ayudar, ¿eh? No, creo que no sé es que y, y se debiera hablar de, de cómo es el tema de la venta y aquí luego cómo hay que centralizar ese dinero. Sí. vamos a, el... Sergio, para pa terminar, pa terminar de aclarar, el dinero de los bonos hay que dárselo al que le hayan dado los bonos, es decir, si yo le he dado los bonos, los 100, a Luis Luis me tiene que dar a mí los cien euros sí. si Sergio me ha dado a mí 250 bonos sí. yo le tengo que dar los 250 euros a Sergio o sea esa es una forma muy sencilla es el camino inverso al al de, al de ida sí. vale sí. eso es pero bueno eso es a ver, <risa> pero para saber es lo más lógico porque tú sabes a quién nos los has dado no nos sí, los has apuntado Está muy bien pensado. Se trata de que la venta, el dinero resultante, se centralice en un sitio solo y desde ahí que revierta a los gastos que se han tenido. Segundo. Perdón, sobre este tema de los bonos, bueno, si tomas la decisión de los 2.500, yo creo que va a ser necesario ser ya una segunda edición porque es que eso al precio de un euro y con una eh, cesta de incentivo para los que no sean activistas o muy caros, eso se van a vender en poco tiempo entonces yo lo único que quiero decir que por favor que vayamos comunicando cómo va eh, nuestra la zona a la venta para saber cuándo hay que volver a más, porque van a ser de rayos mañana ¿no? sí, es muy buena bueno, idea Sergio, sí, yo una propuesta que os hago es este bono es como un marcalibro, sirve para marcalibros también, Por ese día se ha hecho. Eh, es utilizar la parte de atrás, hasta ahora no, no se ha hecho en este, pero sí sería en la parte de atrás poner los puntos que, que reivindica la coordinadora, ¿vale? Por pues la jubilación de los 65, Para el próximo. Y la parte de atrás, si se vuelven a hacer, os pido aquí permiso para que vayan con. Por lo menos que la gente sepa cuáles son las reivindicaciones vale, claro. para el mundo. Para no ponerlo no nos pediste permiso. No Ahora. <risa> sí. es sí. Pero podemos ajustar el horario si tenemos alguna cosita que claro, hablar. Se puede decir, si madre, a las 7, pero a lo mejor está hasta las 7 y media. No, no, bueno, no, pero vamos a considerar las 7. Sí, pero bueno, vamos a respetar. pues no sé si... Vamos a ver. ¿Qué falta de atar? ¿os falta alguna cuestión organizativa de atar? Sobre esto, sobre la, manifestación? sobre la manifestación, los bonos, los carteles, las cabillas. La, ¿La rueda de prensa que tendrá que te haberlo? Bueno, sí, una rueda de prensa. Yo solo quiero Hay que trabajar bastante, claro, nos estamos basando en las asambleas que ya existen, Bien, que es importante, y bueno, eh, pero tenemos que ir valorando, yo, gracias a las asambleas, yeah. lógicamente a mí me parece, no se sostiene que en Corrales no, no hayamos hecho todavía un intento, pues en Astillero en... Sí, sí, sí besana, eh, yo he contactado con gente de Lievan a ver si al menos de los ayuntamientos aquellos muy grandes, hasta que el mercado los lunes, contactar con ellos y siempre alguno tenemos algún contacto. Es decir, que sería bueno, pues proponernos en la, en la medida que estamos trabajando para llamar a la gente al día 5, y contactando con gente que nos pueda hacer algún trabajo de, de, de, de, de, de hacer unas sentadillas, poner algún cartel. De hecho el cabezón ya lo están haciendo, por los demás cuerdas por un lado, los de. Los de Caguern y otro, que son los que bajan ahí, ¿no? Y ampliando en este sentido. tenemos zonas también como, pues, eh, ya hay contactos con un gobierno eh, de tanto, en San Vicente o lujera, que es una, una zona importante, para ir abriendo la posibilidad, al menos de darle eh, propaganda de, para la Tarantía 5 ir contactando y sería bueno buscar enlaces ahora en el sitio donde no puede hacer una asamblea pero lo a buscar en este ayuntamiento un enlace un poco de monos, de, de, de coger las firmas de ir implicando a más gente todo el mundo no puede hacer eso algunos tenemos movilidad y posibilidades de hacerlo bueno pues yo en la medida que puedo lo estoy haciendo ¿no? y lo seguiré haciendo Eh, a modo de inciso, hay una estrategia que se utiliza en algunas asambleas, lo digo por si os sirve a los demás, y es los carteles para otras convocatorias, se reparten ahí a los vecinos y se les. que por favor, si lo pueden poner en su portal y demás, y es una manera de extender la información, pues sin mucho trabajo, o nos quita que hacer, ¿no? Y bueno, pues por supuesto que se lo llegan a su primo, a su tío y demás familias, o sea, eso no. Car Carmen. No, yo solamente lo voy a usar, lo, al, al, al abrigo de lo que acaba de comentar el compañero este último. Vamos a ver, aquí la, la cuestión es que los que estamos, más o menos, ya, que, que adquiramos compromisos. Y los compromisos pasan por, por meternos a que lo que tenemos más próximo, movilizarlo. Bueno, nosotros, esto nosotros, ¿no? nosotros por ejemplo los que hacemos compromiso por pues, tomar por proximidad con Castro. Bueno, tomamos compromiso con, con, con contacto con Castro. En Castro ya se estaban organizando, pero andaban, eh, bueno, pues, pero ya están aquí. Bien. Entonces, ya, entonces, ese tipo de cosas, claro, si yo no voy, me voy a ir a los corrales a contactar con nadie los corrales. No, hombre, no. Pero me voy un poco a desmano, pero a los de Trolladores no, pillatarquita, ¿no? No, bueno. Entonces, bueno, o los de Cartes o quien, quien esté por ahí. Entonces. Por eso digo que quizás es que cada uno nos miremos hacia adentro ¿eh? y si realmente nos creemos que lo que estamos haciendo es importante, que el movimiento es importante, que vamos a conseguir unos objetivos, pues intentemos expandir y aquello que tengamos próximo <coughs> y el contacto, sin tener que, o sea, si sin, sin quiere sin, sin, sin esperar un mandato expreso de la coordinadora, sino que cada uno que asuma su propia responsabilidad, sí, ¿eh? somos todos mayorcitos ¿eh? sí, de no, yo solo comentar a raíz la, la de lo que ha dicho el señor Este. Nosotros, cuando vamos a los lunes que nos reunimos. Hemos llegado a un acuerdo, hemos hablado un poco entre dos o tres y la gente como se quiere mojar, vamos a hacer una cosa. Cada uno eh, se lleva carteles para pegar por ahí y hasta de mano han estado dando. Y nos hemos hemos llevado el tema ya y yo, pero hasta ahora es que hay que hacerlo. Así tienen que mojarse un poco la claro. gente y luego aparte de eso hoy, por ejemplo, hemos entregado unos 300 papeles para firmar y se los ha llevado la gente, han firmado, pero mucha gente se los ha llevado. Y a raíz de eso quiero preguntar una cosa: con esas firmas es que no tenemos ni idea. Cómo, queremos explicar a la gente qué se va a hacer, qué no se va a hacer, qué, qué idea se tiene, que es que no lo sé. Porque en Bilbao había oído que es que no tienen ni idea, no tienen ni idea qué va a hacer con ellas. Eso nos han contestado. ¿eh? Entonces quiero saber un poquito para explicarle a la gente. vale Yo, yo quiero cerrar un poco lo del 5 de mayo. O sea, va a haber rueda de prensa, habrá que cerrar aquí, que día va a ser. Y cerremos ya el 5 de mayo, porque al final andamos con más cosas. No, cerramos vale. el 5 de mayo, rueda de prensa, ¿cuándo va a ser? El ¿Dónde? ¿Vale? ¿Qué día se va a hacer? El, se puede hacer el 3, dos días antes. 3, ¿Tres? un jueves. 3. Jueves ahí en el mismo sitio de siempre, ahí en el, donde... ¿Sí? dónde? Es? Sí, ahí en la intersindical. ¿La, la convocáis los mismos? Porque sí. La gente lo está. sí. ¿A qué hora? ¿La asuncia va a ser? ¿A la, sí. ¿Y la intersindical? Sí. A ver... Eh, otra cosa, para la manifestación esa, pues el 5 de mayo llevaremos la pancarta grande. Esa que casi no se ve a Pedro. Mm. <risa> no. ¿Vale? Vale, o sea, pues no. llevaremos esa en cabeza. No te preocupes, no que a mí se tampoco puede. se me va. Es muy grande. Esa, esa la pensábamos colgar ahí en Vega. Es que es muy grande. Colgar, ocupar ahí un <risa> templete entero. Pues el problema de esa pancarta es que no se nos ve. O sea, si la quieres estirar, no se nos ve. Es que mide unos 60 de altura. Parecemos zombies, eh. <risa> con que una tiene, pancarta ¿Tiene, tiene es que tiene unos 60 sobrando. Es que me equivoqué yo cuando Muy hice alto. las medidas me equivoqué Claro, entonces no no se lo y Yo pensaba que medía yo 210 <risa> <risa> Pero un 80 <risa> Bueno, eh, la, la cuestión es tan esa, tan que es que es muy ancha y no se, no, no se sí ve claro, a la gente. Tienes que ir así, con los brazos, además, que, sí, sí, sí. que es que salta. saber cabeza de Por de las que tenemos. Si con una noda de ancho ponemos tres en línea y ya está. Sí. Hay que nombrar para esa manifestación también portavoces, porque si viene la prensa, tendrá que haber unos portavoces y... Sí. ¿Qué pueden hablar? Unas y unos, ¿vale? Entonces hay que nombrar también... Unas, unas y unos, eso vale. es. Unas. Pues bueno, eso que lo dejemos ya cerrado. ¿Quién va a ser dos portavoces o tres portavoces? Pues dejarlo cerrado, ¿no? quienes van a eh? ser? Vale, también, ya. Ah, es pues, sí. mejor la cerrado camina. todo, te ¿Vale? estoy de acuerdo. Ah, pues a ver. A ver, eh, voluntarios. ¿Eh? Para hacer de portavoces sería. El... Si viene la prensa y todo, poder hablar. ¿no? ¿Quién? Claro, eh. Voluntarias, voluntarios nosotros hemos asumido este rol para el buen funcionamiento pero aquí sí, sí, sí. podéis estar cualquiera ¿eh? la os cualquiera de vosotras sí, o de vosotros os podéis poner aquí y ya eso está lo digo yo, Castro. Y, y que sin... yo soy una más les digo que salir aquí allí... sin ningún problema no, no y cuatro, y... vale, por los cuatro portavoces vale, yo, por mayoría, eh, José ¿Querías decir algo? El tema de la propaganda sí, y, y, de pegar carteles, nos estamos centrando en, en, en, zonas, en pueblos o en zonas concretas, pero hay muchas zonas que están que no, no se van a enterar. Por ejemplo, yo eh, pienso en la zona nuestra, ¿no? la zona oriental. Por ejemplo, entre Santoña y Colindres está, por ejemplo, Toto, Cicero, toda esa zona, por ejemplo, no se van a enterar. En la zona de, de Colindres a, a Ramales hay unos pueblos como las cines y demás tampoco pues, se van a enterar ya, pero eso ya... entonces yo creo que igual nos teníamos que eh, yo saber mi zona de la zona en todas las, todas las zonas de Canterra, para mismo, de, de alguna forma de pegar carteles en los alrededores en las zonas nuestras donde afuera del pueblo del pueblo por otros pueblos otras zonas otros sí, sí, otros sitios ah, sí. pegar, pegar más carteles fuera de lo que es nuestro ámbito pues eso vosotros veis las posibilidades que sí, tenéis, que tengáis Sí, sí, por supuesto. De hecho, para Santander ya hay personas que nos comprometemos a... sí, a las pedanías. ¿tale? Ah, bueno, sí, sí, sí, ya. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues sí, también está bien, sí. Eso tampoco es mala idea preguntar ahí. ¿De, de qué? Nosotros lo hacemos en Castro. ¿De qué, de qué zona eres? De... Bueno, ya pues... Hay muchas dudas que no va a No, no, No va a Yo, por ejemplo, sé que... ¿Quieres hablar? Ya, no llevan portavoces de para de la manifestación, ¿Sí? no es ¿Sí? lo mismo que para la rueda de prensa. Sí, vamos, no, al final es para todo. ¿no? ¿A serio? No? ¿Sí? Al final es para todo. La Junta de Voto, por ejemplo, yo no conozco a nadie que vaya, no, no, no, no sé si pegan cartel, A ver, que... yo os voy a decir lo que yo haría, si estaría viviendo en un pueblo. Yo miré los sitios donde la gente va a hacer una farmacia. Yo los he puesto por mi zona, que eran un poco los que me dio María, en las papeleras. Y están. Yo me quedo alucinada, como lo quitan todo, están. Entonces, las farmacias, los colegios, le vies papeleras, en vez de a las casas que está, como la gente tiene que a la farmacia, o a una tienda, eso, o sea, Pero para no tener y... que Entre por los pueblos te. Pero la gente va a ir a puntos, esos puntos. ¿El ambulatorio. el ambulatorio, No, no, ahí no se dejan. No, pero alrededor no, no, no ambulatorio bueno, no, no. lugar. Una, Ah sí, en Castro sí nos dejan, ¿eh? En Castro sí. Bueno, bueno, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Y cada uno donde pueda llegar. Por favor, no vamos a discutir aquí ahora si quiere a los pueblos. A ver. Cada uno sabe en su zona donde tiene que pegar. Yo pegaré donde yo crea conveniente que tengo que pegar. Entonces, pero, pero, que son las llevamos dos horas con el 5 de mayo y quedan unos par, un par de puntos que yo quiero meter pues vale. vale a, ver, a mí habiendo una quiero... pregunta no ha dicho la, la compañera sobre el tema de la firma bueno si esto ya está fuera ah. de mayo, no, no. está cerrado ya bueno. o no, sí, sí, no. Sí, sí, tenemos sí. no no Pero, yo quería saber un poquito por a ver, lo de la firma que yo también quiero saber dónde van estas firmas a a ver, ¿qué es. o qué idea se tiene de hacer o qué se claro yo tengo recogidas yo, yo, yo, yo tengo recogidas sí. La, sí. las de Laredo yo las voy a, con ahora cuando se terminen de recoger eh, por más sitios, si las centralizo yo, se enviarían directamente a la coordinadora estatal, a Madrid. ¿Para qué son? ¿Para presentarse en el Congreso? Para presentarlas en el Congreso, junto con, con las 730.000 y todo eso. ¿Hasta qué fecha se recogen firmas? Eso es entonces, también. ¿Hasta qué fecha? No lo han cerrado. Ellos han dicho que queremos un tirón para recoger más firmas, pero no, no se ha cerrado la, la fecha. Pues nosotros por WhatsApp tuve un formato con, un, con el logotipo de la coordinadora de Cantabria y la de. Y sin embargo, a mí Carmen metió otra en la que aparece el lazo. Los hicimos sí, los, los, los otros. Sí. Pero que vale, no se los ningún problema. Que sí, vale. Es igual. Aquí, auto, autonomía e inspiración. Pero esto es como luego tenemos el lazo. Tú lo oís. Ya se acabó. Lo del día 5 de la manifestación, yo quería hablar del día 1 de mayo y en Torrelavega. La coordinadora de Torre la Vega nos vamos a integrar a la manifestación del 1 de mayo en Torrelavega. Muy bien. Porque ya nos han dado para que podamos hablar y nosotros vamos a ir para que os pues, enteréis vosotros de que nosotros vamos a ir a, a la manifestación de Torralavega. os vea. Un, un aplauso por los de Torre la Vega. Pues Muy bien. Es que de integrarse con todos. No, no, vamos a ver, la coordinadora, la intersindical ha sido siempre, o sea, siempre han, han asumido de pleno las propuestas de la coordinadora, de pleno, o sea, eso es así, no es que no estemos hablando, entonces, bueno, pues todo hay que decirlo, lo mismo que unos eh, no aceptan una, pues los otros sí, lo, lo, o sea, lo han aceptado todo, y de hecho, bueno, y están colaborando en poder que esto funcione, porque si no, no funcionamos. No, no. a mí me ha llegado una carta de CGT diciendo que, me que me, se incorporen los afiliados a, a las manifestaciones y a todo lo que haga la coordinadora estatal y que, por supuesto, que no lleven ningún símbolo. Ah, pues pues, Eso, bueno, pues ah, Entonces, entonces a... eh, o sea que aquí, es decir... Cuando, cuando, cuando hablamos todos somos parecidos pero casi casi iguales no Es que si todos todo igual. Bueno, vaya aburrimiento. ¿no? Bueno, eh, eh Luis, Luis. Tú tienes la palabra aquí, no sé. No sé qué querías decir. No sé qué querías decir. No sé qué querías decir. No pues en no me cuanto ahora ya lo día, día, día todo se ha cerrado ya definitivamente. Sí, sí, ¿no? sí. En cuanto a la, la cuestión del lo de todo la Vega me parece maravilloso, ¿eh? Me parece maravilloso, pero también debemos recordar de que somos un movimiento cívico ¿eh? de personas individuales, pero en el cual caben también. Personas sindicadas y del partido. Sí, sí. Y sería lo ideal. Y yo, yo lo que sí quería recordar aquí, que hoy la concentración, que no debemos echarlo en saco roto, ha habido secretarios de los dos sindicatos mayoritarios y ha habido gente de los sindicatos mayoritarios sin ninguna pancarta y sin nada de nada. Mm. Y ahí han estado también. Y se, y se me han acercado me han dicho, oye, aquí estamos como tenéis que estar y como lo es lo normal y corriente pero que estamos sin ninguna pegatina ni nada, y como tiene que ser también claro, correcto porque no queremos que esto se coge y se nos trate de decir que lo está canalizando tal sindicato, tal partido no, no no, no, no, no, Entonces, con eso lo que hay que coger y decir es que lo que, lo que nosotros como eh, coordinadora o como plataforma de pensionistas somos un movimiento cívico somos la, la ciudadanía las que estamos en contra de, de los despropósitos de las pensiones, entonces a una persona, esté sindicada o no esté sindicada, no le puedes cerrar la puerta le puedes cerrar la puerta a una bandera, le puedes cerrar la puerta, incluso como se ha hecho en Bilbao, que por eso está abierto también desde el primer día no dejaron que ni una pegatina pues de sí, ni lo ni una pegatina ejemplo, lo siento, te la quitas o espacio no es este? eso bueno, luego en el otro quería decir también un pequeño matiz de que sí que es conveniente, por, por defecto, de forma por forma, que la coordinadora en la próxima convocatoria tenga un orden del día. Parece que no sí. es nada, pero es importante, porque luego también hay que hacer un acta, que el acta hay que mandarlo al estatal. Y entonces lo lógico, ¿no? Lo, lo lógico es que hay un orden del día, y sobre ese orden del día se hace el acta, no coger... Correcto Es como un punto, ¿sabes que vos os ha pasado? Vale. No, no no. No, porque si no, no no Siempre se hacen o sea, De tres, dos se han hecho con orden del día Y esta tercera, por el carácter urgente Y con el punto primordial que era analizarlo del 5 de, de mayo Pues se entiende que es análisis del 5 de mayo De lo que vamos a hacer Y varios, lo que lo que vaya saliendo Vale, bien, correcto pues Para la próxima vez sí, sí, sí. Yo quería decir, por ejemplo, a lo que acaban de decir, en ningún momento he visto yo la artística que vaya con banderas ni vaya con nadie. Aquí no, nadie maneja a nadie. A nadie se le ha echado de las concentraciones que hemos tenido nosotros en Torrelavega, al menos. No sé por qué añadimos que si es vengo sin pegatina y sin bandera. Pues naturalmente, bien acogido es. No, no, no le di importancia. A eso. Yo también pertenezco a un sindicato, pero vengo individualmente yo, y no vengo la con la pegatina del sindicato. Ya. O sea, eso no tiene nada que ver para que ellos vengan. El otro día, el señor que estuvo en la otra asamblea, el de comisiones, tuvimos Pedro y yo hablando afuera y le dije, oye, si me parece muy bien, tú planteas en tu grupo que vengáis sin banderas y sin estandartes de este tipo y os unís a los demás que nadie es a nadie. Bueno, pues lo voy a plantear, pero yo no... ¿Pero ¿Quién es a quién? es Te he visto ahí una actitud que, que me, que me deface. Que no, bueno, no le deis importancia, no, no, por favor. No, no, yo creo que Bien. se me ha interpretado mal. Yo no bueno, he pues, nada. pues entonces vale, me ya. Ya. No, no, pues, yo creo que pues, no, se me ha interpretado mal. no he dicho nada. Pero no no he dicho nada de que se le echa o no le echa o se le echa. Digo que en Bilbao se hizo, como ejemplo, se puso. Yo hecho que se he hecho, que, lo, yo, que yo, yo, hoy está hablando con ellos también, y es lo que les he hecho, me parece muy bien, que me sin espantar, bueno es una maravilla. Pues es un... bueno. Oye, ¿no tenéis bueno. una idea de cómo podemos enganchar a la gente, a la gente joven? Los, un... A la gente joven. No Nosotros decimos un tema, lo hemos sacado así, joven, escucha también, esta es tu lucha, les decimos. Sí. Es que tenemos que intentar no, movilizar a la tira, gente como, represe, joven, no tibetar, sé cómo... También. Pero hay que intentar, eso lo decimos continuamente. Quitarles todos los vicios que tienen y pasen hambre. Verás como nada de una calle